Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy de nuevo, estamos aquí <ríe> y bien, más, no? estamos aquí de una nueva video reacción para el canal. Y bueno, como pues ya terminamos de reaccionar la, la, la parte en inglés de lo que de, vamos a decir el episodio 6, vamos a reaccionar ahora la versión en español. De dura igual el tiempo, ¿no? Y a ver qué diferencia tendrá con el original, porque obviamente son los estilos diferentes. Lo que <ríe> okay, okay, solo en el doblaje, nomás en las voces, pero bueno. Vamos a ver la versión de español rápido, y bueno, dejaré su video y también de en la descripción Y también a mi primera reacción que hice, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, y capaz reaccione la versión de español que no había mostrado en el canal Pues yo había reaccionado casi todo en inglés, pero cuando salga el último capítulo reaccionaré todo en español o eso pues tengo pensado en no hacer, sé. Voy a cambiar mi opinión, es pues, para bueno, vamos a ver el video y... ok tiempo hijo mío que la bola tiene alma. está mal bueno sí aquí No, sé todo de nuevo bien, de alma y... De... Capítulo 6 Oye, abuelo He encontrado a esta persona muy rara <risa> La oeja, ¿No ¿eh? Técnicamente, no soy humana Soy un ángel Dios mío ¿Estás aquí para llevarme al reino de los cielos? No estoy listo para morir todavía Uh, no, no, no, no. no. <risa> estoy aquí por el niño. <risa> Verás, estoy viajando en busca de oponentes cada vez más fuertes para perfeccionar mis artes marciales. En este universo había oído hablar de un tal Yamoshi. Pero cuando lo conocí me dijo que había transferido su poder a un guerrero digno de tenerlo. Así que fui a buscarlo hasta que te encontré, Goku. Sin duda eres el guerrero de la profecía. ¿Lo dedujiste por su cola? Oh, no Del pelo ¿Qué persona normal tendría un peinado así? Entonces Hola. mírame Me convertiré en el guerrero más fuerte de todos La O Nada Estoy que es el inglés Tienes el mismo sueño que yo Pero me doy cuenta de que definitivamente eres inmaduro Te llevará años librar todo tu potencial Vine demasiado pronto <risa> Demasiado podría ganarte con bitula <risa> he oído a niños que tiene la voz ronca pero como esta <risa> no sé. si insistes comencemos Ya se ha fumado Con la pelea, si. Va. un largo camino por recorrer. Oh, ¡Eres! ¡Eres impresionante! <risa> ¡Eres incluso más fuerte que mi abuelo! ¡Enséñame! Qué oh. consulta, bueno, en realidad no tengo prisa. Podría quedarme en la tierra un tiempo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? Es la madre de adultos <risa> ¡Está durmiendo en su tula! <risa> durmiendo en su tula. Ya sé que es tula esa de memes de una tula, pa' sí no sé que... Yo sí, se mandó los pasos a Gohan para hacer el, a mi cama. Sí. Los Ángeles no lo han That is... <laughs> Pero ya madre-hijo, ¿no? te temo, me... Y después de esa forma ahorita no saben Sí, sí, no. un rebelde como tú no se merece una familia ok recuerdo sus pulsiones de reno los ángeles Ese cetro, ¿realmente sirve para algo? Oh, ¿esto? Una vez, cuando estaba en mi mejor momento Con este bastón pude alterar el tiempo E incluso controlar la vida y la muerte Pero ahora ya no puedo hacerlo ¿Por qué? Tuve un problema con mi padre Él... Él no podía entenderme Así que me desheredó y me quitó todo Yeah. ¡Tú, maldita hija degenerada! ¡Tú no eres un ángel erótico festivo! <laughs> No te Eres una vergüenza para nuestra estirpe. Tú adoras combatir y tocar pájaros. Y también, <risa> también explorar el universo buscando tu puerta bruta. Recuerda, nunca podrás regresar al reino de los cielos. Yo, el ángel papu supremo, te lo prohíbo. Te quito todo tu poder divino. Eres una vergüenza para los ángeles. Ninguno de tus hermanos y hermanas podrá pelear <risa> nunca más. Una hija como tú no merece una familia. Lo siento. Ah, oh, no <risa> Sabes, envidio mucho a Goku. Él tiene un buen padre. ¿Qué? Bueno, por mucho que te sigas llamando abuelo, en realidad eres su padre. Y siempre será así. <risa> es hey, yeah. luna yeah. una hija como tú no merece una familia familia What's that? Say Fuerte golpas. <laughs> No va a Una hija como tú no merece una familia, no. <laughs> Y sea cuatro estrellas. ¿Fue el mono que deambula en las noches de luna llena? Sí. Estaba demasiado viejo y cansado para defenderse. Lo siento. Escucha. Ven conmigo. Puedo llevarte a nuevos mundos donde puedes mejorar en combate. Yo te cuidaré. No, esta... Esta es la casa del abuelo, no puedo abandonarla Entiendo Aún así, quiero entrenar por mi cuenta Y de esa manera podré ser más fuerte que tú Solo con mi fuerza erótico festiva Y de esa manera podremos combatir cuando vuelvas Lo <risa> no, <casi> <risa> No puedo esperar a ello. ¡Le está rozando el pájaro! <ríe> ¡Súper! Ya no, viene. ¿Por qué no está? ¿Y qué? ¿Y que De esta la pagáis. Es... Y no, sería, yo, me salía. 6, 7, 8, 2, 3, sale 5 o va a salir 7. Cuánto era? Da da da suscríbete y serás muy sensual. Ah, da da da la la. La estaba bueno el Javier. Y ya, ya, ya dije, no. No es <música> No, la verdad, mejor que canal de x y, y buen doblaje también me causó bastante risa de <risa> no, cualquiera. Ok gente, y esto ha sido la reacción de hoy, espero que todos pues, no tener disfrutaste de estas oraciones que he hecho, ¿no? Bueno, si te gustó, ya sabes, poner una me gusta puedes compartir el video, suscribirte y dejar el video al final es Carly también de XiPay y al hermano de la acción también. Y bueno gente, eso es todo por hoy. yo me despido hasta acá. Yo soy yo, Southern Mail. Y nos vemos. Bye, bye, saludos.